Amanecer, siempre amanecer, es el derecho de todo aquel que sigue vivo en este maravilloso planeta Tierra. Cinco consejos para saborear la vida. Primero, no te preocupes por las tormentas del ayer. Da gracias a Dios por la claridad del cielo que dejaron. Segundo, no te lamente de las piedras con que tropezaste en el camino. Recógelas y haz una montaña de sabiduría con ellas. Tercero, no te aferres a sentimientos que no te pertenecen, pues de nada sirve guardar semilla muerta. Cuarto, no finjas pureza extrema, ni mucho menos traer alas. Dios sabe quién eres, y tú también. Quinto, no intentes modificar el plan divino, tratando de que el mundo sea el paraíso con que tú sueñas. Humano, todo está en su lugar. Empezando. Por ti.